¿Qué tal amigos de derecho inmobiliario el día de hoy vamos a tener nuestro primer tutorial en época de coronavirus con emergencia económica y vamos a aprender a cómo convertirnos en excelentes arrendadores miserables y propietarios infelices aprovechando que ya varios han pelado el cobre vamos a aprender de los mejores quédense conmigo hasta el final de este video. Bueno, ya dejémonos de ironías y de sarcasmos, vamos a hablar de esos miserables como categorizó así la alcaldesa de Bogotá a esos propietarios que lanzaron a un par de ancianos a la calle con todos sus enseres. Y en particular lo que vamos a decir es qué herramientas jurídicas tienen esos arrendatarios que son expulsados ilegalmente por parte de esos propietarios miserables. Pero también son miserables e infelices esos vecinos de los apartamentos donde residen enfermeras, donde residen médicos. Personal de aseo que labora en hospitales. Ellos se están matando por nosotros y nosotros lo que estamos haciendo es todo el tiempo generando mala atmósfera. Quedémonos dentro de nuestras casas y así dejamos de fregar a estas personas que también necesitan un lugar donde vivir. Pero retomemos el tema inicial. ¿Qué hacer entonces con estos propietarios que en época de coronavirus o sin coronavirus lo que han hecho es aprovechar que el inquilino se vaya a trabajar? para abrirle la puerta de la habitación de, de la unidad privada y sacarle todas las cositas a la calle. Debes acercarte inmediatamente a una inspección de policía y presentar allí una acción de perturbación. En el código de policía artículo 77 numeral 1 dice que se debe restablecer la ocupación y la tenencia de un arrendatario. Sí, pueda que estés en mora, no hay ningún problema, la mora no significa autorización para que el propietario haga lo que se le dé la gana. La mora lo que le da autorización al propietario es que inicie un proceso de restitución para que te pueda sacar. En esa inspección de policía inmediatamente van a notificar al arrendador y le van a decir que tienen que abrir la puerta para que te dejen entrar nuevamente. Si no es así, tú con un cerrajero y con acompañamiento de la policía puedes volver a abrir la puerta y vamos para adentro. Si de las cosas que te sacó el propietario tú crees que te falta algo, puedes denunciarlo, probablemente hay un hurto. Y el arrendador, que fue el que sacó tus cosas a la calle, tiene que responder. No puedo dejar de referirme a ese decreto de la alcaldía de Bogotá en el que señala que está prohibido a los arrendadores de inmuebles por tiempos inferiores a 30 días a que expulsen a estos arrendatarios porque lo asocian con vivienda turística. Y yo creo que decir que vivienda turística en un inquilinato como que la vaina no es como por allí. De todas formas, en un país donde tenemos tantas normas, pues simplemente deberíamos echarle mano a las normas que ya tenemos y decirles, oiga, eso está prohibido. Y aparte de todo, está la acción de perturbación que permite recuperar la tenencia del inmueble así rapidito. Pero si ya tenemos identificado que estos inmuebles inquilinatos, donde están ofreciendo vivienda turística, son los que Gracias, papá. Donde están ofreciendo este tipo de, de, de inmuebles en tiempos menores de 30 días, pues vamos a fregarlos, vámonos para allá con la policía y vamos a pedirles dónde están sus registros y si no los tienen, pues cierran todo eso y miramos a ver dónde le damos alberga a todas estas personas. Para ir concluyendo, a nadie pueden sacar de un inmueble así como así. Si es un contrato de alquiler por menos de 30 días, pues ya hay una norma especial que dice que no lo pueden sacar, pero si es superior a 30 días, porque sí, los contratos de arrendamiento también pueden ser de dos meses, aunque haya muchos que digan que no, que mínimo tiene que ser un año, no, los contratos pueden ser inferiores a un año también. En fin, cuando un arrendatario está incumpliendo el contrato o cae en mora, que es como la más, eh, la causal más recurrente, el propietario del inmueble lo que sagradamente, y civilmente puede hacer es contratar a un abogado ese abogado le cobra unos honorarios inicia un proceso de restitución algunas personas dicen que se demora seis meses ojalá pero realmente por lo menos aquí en la ciudad de cali en colombia un proceso de restitución para que dicten sentencia se puede estar demorando un año y adicionalmente, después de la sentencia, tiene que llevarlo a una inspección de policía, a unas comisiones civiles, dependiendo pues donde le toque. Y allí fijan un, un, un periodo para el lanzamiento de un año más. Así que un arrendatario puede durar años en un inmueble, pero no viviendo gratis. Pero bueno, sí, tendría una vivienda gratis porque ¿quién le cobra después esa platica? Y aquí vale hacer la reflexión del por qué a mí me gusta trabajar como inmobiliarias. Y existen dos posiciones. La primera. Un buen arrendador, yo prefiero un arrendador como una inmobiliaria, que no me vaya a sacar a mí, que no se me vaya a parar a mí en la puerta de la casa e impedirme el ingreso, que no me vaya a cortar los servicios públicos, es que eso es ilegal, una inmobiliaria no va a hacer eso, así que como inquilino, a mí sí me gusta alquilárselo a una inmobiliaria. ahora como propietario Prefiere entregárselo a una inmobiliaria para que la inmobiliaria lo arriende. De esta manera, pues si el inquilino se cae, cae en mora, pues las inmobiliarias tienen fianzas y seguros y con esas fianzas y seguros soportan. ¿Ustedes se imaginan dos años sin pagar la renta? ¿O es que acaso no han visto en Caracol ese programa séptimo día? Esa pobre gente lamentándose por haberle alquilado el inmueble a cualquiera. Luego hablaremos de todo eso, lo del tema de extinción de dominio. La idea es que a nadie pueden lanzar, y si inquilino un propietario está actuando de mala fe porque es un miserable, tú puedes ir a la policía para que te restablezcan los servicios públicos, para que lo arresten inclusive y que adicionalmente puedan re puedas recuperar la tenencia del inmueble y vas para adentro. Y hasta aquí este tutorial en el que pudimos identificar cómo se es un propietario miserable infeliz. Y ojalá tomen conciencia de que tenemos que ser solidarios entre todas las personas. No solamente el propietario respecto del inquilino, sino el inquilino respecto del propietario. Porque hay muchos propietarios que se sustentan con el valor del canon de arrendamiento. Vamos a tener videos adicionales en el que primero hablaremos de las medidas que ha tomado el gobierno. Yo no quiero ser crítico del gobierno porque realmente hay otras medidas que son muy buenas y que la gente no ha sabido ponderar y los arrendatarios no han sabido utilizar. De pronto las medidas que tomó el día de ayer que fue 31 de marzo en el que habla de arrendamientos pues de pronto la cosa no está bien. Yo no quiero ser crítico como estaba diciendo. Creo que debemos confiar en lo que haga el gobierno y sobre esas medidas vamos a hablar en el próximo video y también en el siguiente video vamos a hablar sobre cómo debe ser la ayuda a los arrendatarios para que entre todos nos apoyemos. Y en otro video adicional voy a hablar del cómo es que se deben reformar los contratos, modificarlos de manera razonable, responsable, si es que hay lugar a ello. Porque no todos los contratos se tienen que reformar pilas con estas modificaciones, así como sin mucho sustento jurídico, que de pronto nos pueden traer problemas posteriores y sobre todo si eres inmobiliaria, con el tema de seguro. Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones, que me den un like, que compartan el contenido de este video pues para que sobre todo la gente aprenda cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Sígueme en Instagram para más consejos contra propietarios miserables y lávense las manos, quédense en la casa, traten de que las cosas pasen rápido portándose juiciositos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.